Bueno, y a esta hora arrancamos con la información que tiene que ver con una denuncia con efectivos policiales en estado de ebriedad. Exactamente, y también habiendo consumido drogas, una investigación que empieza a armarse y que Sofía Fernández trae con los datos preliminares. Sofía, te escuchamos. Bueno, vamos a contarles cómo sucede esta denuncia. Sí. Se trata de un grupo de adolescentes, más o menos entre 15 y 16 años, uh -huh. que estaban en Maipú, estaban tomando algo cuando de repente un móvil policial se acerca hacia ellos y eh, en realidad una de las menores de 15 años observa que los eh, policías estaban bebiendo cerveza. Es lo que dentro del móvil. Lo adentro que del móvil es lo que ella denuncia. Sí. Exactamente. Posteriormente, este grupito tenía uno de los varones en donde le hacen una requisa los policías que supuestamente estaban ya alcoholizados. Uh -huh. Y además, en ese, eh, en ese interín, diríamos, que le realizan la requisa, le ofrecen, según la denuncia del adolescente, sí. marihuana. Llega a su casa... A ver, espera, le... espera, Sofía. La policía le ofrece... Según la al, denuncia de esta joven, sí, la policía le ofrece marihuana, le ofrece marihuana al joven, a este joven, al adolescente varón. Que estaban requisando. Y a las chicas sí. les, les dicen que si quieren dar una vuelta. Los policías, ¿no? ¿En el móvil? Es lo que dice la denuncia. ¿Pero eso dice en el móvil dar una vuelta? no No, no tengo la especificación, bien, si bien, dice bien. en el móvil. Sí. Perfecto, perfecto. Después de eso es cuando eh, la chica, la adolescente de 15 años, llega a su vivienda, sí. le cuenta a su mamá y a las 6 de la mañana del día lunes, es decir, de este lunes, van hacia la comisaría allí donde estábamos viendo a la oficina eh, número 10 de Maipú y radican la denuncia contando esto que les estoy diciendo. Sí. Es allí donde se comienza a realizar una, una investigación sobre el caso y se detecta que en ese momento estaba... El chofer, que es un auxiliar, el chofer del móvil, más un, so un subcomisario que estaba a cargo del Motorola 2. ¿Qué significa esto? Que estaba a cargo de toda la seguridad, es decir, de todos los policías sí. de Maipú. Bueno, le realizan un estudio de sangre para determinar si lo que decía esta adolescente era real, que estaban alcoholizados y que además tenían droga en su poder, diríamos, porque fue lo que ofrecieron, a, al menos a uno de los jóvenes... Y eh, hoy se conoció el resultado del Cuerpo Médico Forense sobre ese estudio de sangre. que determinó? Que sí, que sí tenían alcohol en sangre y muy elevado, por cierto, y además al menos el auxiliar, es decir, el chofer del móvil, tenía cocaína en sangre. ¿De cuánto estamos hablando de gramos de alcohol en sangre? El, el oficial auxiliar, el que era como chofer del móvil... O sea, el que tenía... iba encima manejando. Exactamente, tenía 1,4 gramos de alcohol en sangre, mientras que el subcomisario, 1,6 gramos de alcohol en sangre. Teniendo en cuenta que quien estaba conduciendo el móvil tiene carnet, de conducir profesional, por lo tanto, en ese caso no se le admite ningún gramo de alcohol en sangre, claro, la situación es, es mucho limita. más peor, ¿no? Eh, en este caso, intervino la inspección de seguridad en donde se llevó adelante o se activa el protocolo en este tipo de casos en donde se les retira el arma, se les retira el chaleco antibalas y eh, se los eh, por un lado se los separa de la fuerza mientras termina o, o comienza esta investigación una vez que se tienen los resultados posteriormente se los cita para que ellos presten su declaración en su defensa y también lleven sus abogados defensores, ¿no? Eh, por por derecho que tienen de realizar esto. Eh, si les parece, vamos a escuchar a Marcelo Puerta, que nos decía acerca de la situación de los oficiales a partir de ahora. En principio son dos policías, porque no quita que eh, haya más involucrados. Eh, se le ha aplicado el protocolo. La aplicación del protocolo consiste en retirar el arma y los chalecos provistos y se los deriva a Sanidad Policial a los fines de que se le hagan los exámenes psicológicos de aptitud pertinentes. Asimismo se inició la investigación, se ha tomado se está recabando las pruebas necesarias a los fines de determinar no solamente eh, el posible encuentro con, lo, con la menor y sus amigos y amigas en las inmediaciones de, del departamento de Maipú en horarios de la madrugada, el día domingo próximo pasado sino también lo fundamental en la supuesta ingesta de alcohol que tenían estos policías, que es grave porque estaban en desempeño de sus servicios, en un móvil policial asimismo como la tenencia o consumo de psicotrópicos, de drogas que también supuestamente le habrían ofrecido al, a los menores denunciantes ya se van a ser citados la semana que viene para eh, que declaren o no declaren, ofrezquen lo, el abogado que consideren pertinente, o es, determinen su, la estrategia defensiva que ellos evalúen. Nosotros vamos a pedir el pase a pasiva. En, es, esto significa que no trabajan ni siquiera sin armas, como están ahora, sino que eh, no trabajan eh, y perciben aproximadamente un poco menos de la mitad de su sueldo, más allá de las decisiones que tome el Ministerio Público o Fiscal respecto de si los imputa, no los imputa, si los priva de libertad, no los priva de libertad. Bueno, allí bien explicado lo decía Marcelo Puerta. Bueno, y ahora también, a ver, más allá de todo, porque es gravísimo, ¿no? Nada más, nada menos, quienes resguardan la seguridad de los mendocinos están involucrados en esta situación, o estarían involucrados, obviamente, hay que terminar la investigación. ¿Y el valor de que adolescentes, o sea, menores de edad, eso te iba a decir, sí, denunciaron, se animaron a denunciar que habían percibido esa situación, ¿no? Donde se dieron cuenta que estaban alcoholizados y que además tenían droga. Lo pensaba, ¿no? Qué grado de conciencia y de responsabilidad social sí, sí, también, sí. ¿no? De, de los adolescentes. Es decir, no puede ser que estos efectivos policiales que supuestamente nos están custodiando a nosotros estén en estas condiciones. Exacto. Y encima, lo que estaba sucediendo, según la, la denuncia que ha hecho esta joven, y que, bueno, obviamente seguirá la investigación adelante. Pero sí. no es el único, ¿no? No es, no es el único caso donde... ...han estado involucrados efectivos policiales. Exactamente, la inspección de seguridad... Sí. En lo que ha llevado adelante es un registro de estadísticas... ...de diferentes faltas y delitos... ...en donde eh, muchos efectivos policiales... ...han sido sumariados. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido imputados pero no condenados. ¿sí? En algunos casos sí, en otros no. Sí. Pero que sí que se ya comienza un sumario en su contra... ...debido a que han, han sido acusados... ...y después se ha hecho una, eh, una acción probatoria... Hacia acerca de esos hechos denunciados en su contra y es por eso que vamos a mostrar esas est estadísticas que pertenecen justamente a la inspección de seguridad con respecto a algunos delitos que hemos considerado que hemos rescatado nosotros como que son quizás los más llamativos porque hay muchas otras que son faltas, dice claro. sí. Lo Hablamos, más grave podríamos los más decir, graves, los ¿no? más graves, exactamente y los que quizás son a nivel social los que más eh, conmocionan. ¿sí? Hablamos de violencia de género, mira. Vamos a tomar el registro que toma la Inspección de Seguridad... ...desde el año 2015 a septiembre del 2022. El aumento. Claro, ahí podemos observar como en violencia de género... ...policías, esto es en, en todo el territorio provincial. Sí. En el 2015, cuatro policías estuvieron involucrados. En el 2016, uno. En el 2017, 17. En el 2018, la misma cifra. En el 2019, 19. En el 2020, 14. En el 2021, 43. Y en, hasta septiembre de este año... 32 o sea, casos. Solo lo que va de este 20, o sea, hasta septiembre sí. del 2022, 32. Exactamente. Lo que nos decían desde la Inspección General de Seguridad es que en realidad se animan a denunciar más. Es por eso que vemos la creciente mm. en cuanto a los eh, policías que se ven involucrados en diferentes hechos. Si vamos a la violencia institucional, es cuando ellos exceden eh, en cuanto a su función pública. Mira, en el 2015 tenemos 35 casos, en el 2016 45, en el 2017 32, en el 2018 34, en el 2019 32, 2020, época de pandemia, baja a 26, en el 2021 mira cómo el sube aumento. a 41 y en lo que va del año 40 casos. ¿sí? Si vamos a homicidio, bueno, en el 2015 tenemos 2, en el 2016 3, en el 2017 no se registraron, en el 2018 4, 2019 2, 2020 y 2021 tampoco hubo eh, algún caso de estas características y en septiembre del 2022 eh, hasta septiembre... Un solo caso, homicidio culposo, en el 2015 no se registraron, en el 2016 un policía afectado por esta causa, en el 2017 dos, en el 2018 y hasta la actualidad ningún caso.